Señora, ¿qué no tiene que explicar usted de un asesinato que pasó aquí, de un cantante? Ese y si yo, se dice que era por una brujería, ¿qué usted no tiene que decir sobre eso? ¿Es cierto eso? ¿Que será por una brujería? ¿Te lo vamos a explicar? O Señora que no tiene que explicar usted de una asesinato que pasó aquí, de un cantante y si yo se dice que era por una brujería, ¿Qué usted no tiene que decir sobre eso. Es cierto eso que era por una brujería. Te vamos a explicar.